yo conocí los tucutucu el grupo folclórico los tucutucu este sobre tiene muchísimos años y dado que éramos amigos eh, de la casa argentina del embajador del cónsul, ahora no me acuerdo nos mandaron directamente una copia del de las fotos directamente en el sobre de la, del fotógrafo que les imprimía las fotos y ahora les hago ver qué viejas que son las fotos porque tienen más o menos bueno, menos de mi edad lógicamente vamos a ver son años que ya no, no las miraba a ver si hay otra. Sí, ¿hay ¿cuántas hay? Bueno, son estas. Como me pueden apreciar? Yo estoy en el medio junto a ellos. Así se ve mejor, aunque si no se ve bien. Santenchan chan y los Tucu, los varios integrantes el guitarrista otro guitarrista yo mucho tiempo atrás el cantante Otro guitarrista y cantante. Bueno, eran todos los cuatro eran cantantes. Vamos a ver la otra foto. La otra foto. Yo vestido de gaucho, ¿eh? Miren, con la bombacha blanca, los pantalones, los calzones de gaucho, la las botitas a acordeón, la faja colorada, el cinturón de cuero con las monedas, tenía la gorra colgando del cuello para atrás no me faltaba nada me faltaba bueno el facón estoy con el personal de la embajada y acá hay por supuesto los tocuducos un tocuduco acá ahí y acá y ahora no, no me acuerdo bien o mal que papel desempeñaban todas estas personas en la embajada y acá arriba del escenario esta es la foto la foto completa lástima que después le pasó ese accidente ahí se ve una estatua de la antigua roma en la embajada de roma por supuesto arriba del escenario no sé qué está haciendo ahí pero bueno era un escenario artístico puede ser que era una musa y acá me abrazan y se sorprendieron en verme vestido de gaucho estaban haciendo un tour que ya les llevaba muchísimos años y tenían nostalgia del país aunque porque lo hacían a ad honor en este tour no ganaban nada haciéndolo y acá los tucu que todavía sigo escuchando. Caramba. Bueno, esto era lo que le quería condividir con todos ustedes. A ver dice 23 70 76 no sé si es el año 76 no sé porque 23 70 76 será el año si es así era del 76 yo soy 69 no no es posible no sé, habré tenido siete años no no creo acá tengo un poco más que siete años 10 12 no, no sé no no tengo idea me comenten ustedes que creen que acá tengo siete años 12 8 10 chingela Por si lo quieren, busquen en mi canal Colación, que en italiano significa desayuno, y encontrarán muchos vídeos míos tomando mate y charlando en italiano. Dado que sé que un montón de personas que me siguen, amigas y amigos que me siguen, me siguen desde América Latina, desde Estados Unidos y desde Argentina, además que España, y sé que muchos de ustedes son de origen italiana sino italianos que viven en el extranjero entonces eh, muchos me han dicho que lindo escucharte cómo hablas bien así hacemos práctica de idioma italiano entonces miren eh, mis vídeos por ejemplo buscando colaciones mate o lo, los vídeos que ustedes quieran acá les dejo también vídeos que escogeré para aconsejarles de mirarlos y, eh, y también eh, las izquierdas a fin de reproducción de vídeo